¿Qué tal amigos? Les saluda Cruz Rincón. Soy médico internista y nefrólogo del Hospital Universitario de Maracaibo. Hoy quisiera hablarles sobre el problema de la hipertensión arterial en pacientes con ictus hemorrágico. La hemorragia intracerebral es una de las formas más devastadoras de ictus. La tasa de mortalidad promedio es del 40%, y tan solo del 12 al 39% de los pacientes logran obtener un estado de independencia funcional. El control dirigido de la presión arterial luego de una hemorragia intracerebral, ha sido considerado un área de estudio muy prometedora de ser evaluada, a pesar de que los estudios previos en pacientes con esta condición no han demostrado beneficio alguno. La elevación temprana de la presión arterial es muy común luego de un ictus hemorrágico, y muchos han debatido si bien esta respuesta es, adaptativa o potencialmente deletérea. Los lineamientos actuales de la Asociación Americana del Corazón Sugieren un valor de presión arterial media inferior a 110 milímetros de mercurio, o de presión arterial inferior a 160-90. En tanto, ha sido sugerido que la obtención de una presión de perfusión cerebral, dentro de un límite razonable, es de capital importancia en el control de todo paciente con sospecha de elevación de la presión intracraneana, producto de ictus hemorrágico. ¿Cuál es la reacción natural de un médico? Al recibir a un paciente con estas características a la sala de emergencias donde se encuentra laborando, posiblemente su respuesta, enfrentado a los hallazgos muchas veces catastróficos de una hemorragia intracraneal, sea una de premura ante la posibilidad de revertir y limitar tempranamente el daño cerebral resultante. Es solo natural que exista un deseo urgente de reducir la presión arterial de manera inmediata, considerando la cantidad limitada de opciones terapéuticas, no quirúrgicas que se encuentran disponibles. Por otra parte, el deseo de aliviar la presión arterial en estas circunstancias pudiera obedecer a otro tipo de motivaciones. Quizá una de esas razones se deba a evitar la percepción errónea, por parte de los allegados al paciente, de que existe inacción por parte del personal médico. Aún más delicado, es que esta misma percepción errónea, con alguna frecuencia, suele extenderse hacia otros miembros del personal de salud. En el pasado, fueron evaluadas una cantidad de tratamientos muy prometedores para limitar el crecimiento del volumen del hematoma intracraneal en su fase de expansión, con resultados alentadores, pero resultando últimamente en fracaso, por causa de presentar un perfil adverso de seguridad. Siendo este, el caso de la terapia con factor 7 activado recombinante, cuyo uso terapéutico resultó en un exceso de eventos cardiovasculares de tipo trombóticos. Es por ello, que ha resurgido el interés por evaluar el efecto del tratamiento intensificado de la presión arterial en pacientes con hemorragia intracerebral. En este sentido, existen varias razones mediante las cuales la elevación sostenida de la presión arterial pudiera conllevar a deterioro neurológico progresivo, o a la muerte, principalmente debido a resangrado, mayor expansión del volumen del hematoma, o la aparición de edema cerebral. Por otra parte, la reducción temprana de la presión arterial pudiera tener un efecto lesivo, de tipo paradójico, al producir disminución del flujo sanguíneo a través de las arterias cerebrales, que han perdido su función autorregulatoria debido a la hemorragia, induciendo isquemia cerebral como resultado. No obstante, los resultados de algunas investigaciones médicas recientes, utilizando estudios de imágenes cerebrales para evaluar el área de penumbra isquémica que rodea a la lesión hemorrágica, han demostrado que, no se produce lesión isquémica alguna inducida por el tratamiento intensivo de la presión arterial, en contraposición a la opinión tradicional, y las recomendaciones de las diferentes sociedades científicas internacionales. Motivados en parte por estos hallazgos preliminares, algunos investigadores del área del Asia y Pacífico, decidieron diseñar un estudio para evaluar el efecto de la reducción intensiva de la presión arterial en pacientes con ictus hemorrágico en su fase hiperaguda, sobre el volumen del hematoma intracerebral. Esto daría origen a una de las sagas más interesantes en la historia de la investigación médica. La primera ronda de esta saga comenzaría con la publicación del estudio Interact, por sus siglas en inglés, o estudio sobre la reducción intensiva de la presión arterial en pacientes con hemorragia cerebral aguda, en español. El estudio fue publicado en la edición de abril 5 de 2008 en la Gaceta Médica Lancet Neurology. Fue un estudio prospectivo, aleatorizado, multiséntico, abierto, y con enmascaramiento sencillo, donde se asignaron a pacientes con ictus hemorrágico a recibir bien sea un esquema de tratamiento intensificado de la presión arterial, definido por cifras de presión arterial inferiores a 140-90 mmHg, o de tratamiento conservador definido como cifras inferiores a 180-110. Se estudiaron a 404 pacientes, y la medida de eficacia primaria fue el cambio en el volumen del hematoma intracerebral. En el gráfico de forest aquí presentado, se aprecia el efecto del tratamiento intensificado de la presión arterial en pacientes con ictus hemorrágico. Si bien el efecto cumulativo final, aun cuando no presentó diferencia estadísticamente significativa con el grupo de control, sí si mostró una tendencia hacia la disminución del volumen del hematoma. Un hallazgo que resultó ser consistente en todos los subgrupos de pacientes incluidos en el estudio. Si el estudio Interact demostró una tendencia favorable, pero no significativa, hacia la disminución del volumen del hematoma intracerebral, Repetir el estudio con un mayor número de pacientes, e incluir un análisis de eficacia, basado en la capacidad neurológica resultante, sería el siguiente paso lógico a seguir. Esta hipótesis dio origen al estudio Interact 2, que fue nuevamente llevado a cabo por el mismo grupo de investigadores de la región Asia-Pacífico involucrados en su primera versión. Los resultados fueron publicados de manera anticipada a su impresión en mayo de 2013, en la Gaceta Médica de Nueva Inglaterra, coincidiendo con su presentación en la Conferencia Europea sobre ICTUS, llevada a cabo en Londres. Siendo un estudio de diseño prospectivo. Aleatorizado. Multicéntrico e internacional, incluyendo 44 hospitales en 21 países. De diseño abierto donde los investigadores tenían conocimiento del grupo de intervención terapéutica al cual estaban asignados los pacientes. Pero no a sus desenlaces correspondientes, es decir, con enmascaramiento sencillo. Se reclutaron a pacientes con ictus hemorrágico, mayores de edad, sin contraindicaciones para el tratamiento, con cifras de presión arterial sistólica superiores a 150 milímetros de mercurio, pero por debajo de 220 y luego se procedió a repetir la misma metodología del estudio Interact 1. Como medida primaria de eficacia, se utilizó la incidencia combinada de defunciones y de desarrollo de discapacidad severa, definida según la escala modificada de ranking, con un puntaje de 3 a 5. Y la medida de eficacia secundaria, consistió en la proporción de pacientes en cada valor ordinal de la escala modificada de ranking, del 0 al 6. Finalmente, se incluyó un análisis de seguridad, para evaluar si el tratamiento de investigación representaba algún peligro para la salud de los individuos estudiados. De octubre de 2008 hasta agosto de 2012, se reclutaron a 2.839 pacientes, que fueron asignados en una proporción uno a uno a sus grupos de intervención terapéutica, y más del 98% de los pacientes en cada uno de los mismos grupos fueron incluidos en el análisis estadístico. Las características demográficas y clínicas de ambos grupos de pacientes estudiados fueron muy similares, y quisiera llamar su atención hacia la porción superior de la tabla. Aquí demostrada en un aumento, donde se observa que, básicamente, la mayoría de los individuos reclutados eran hombres, en la sexta década de la vida, y de raza china. Y en la porción inferior de la misma tabla. Se observa que, en promedio. El volumen del hematoma intracerebral fue de 11 mililitros para ambos grupos, con un rango intercuartil de 6 a 20 mililitros, siendo predominantemente de estructuras profundas del encéfalo, y con poca incidencia de irrupción intraventricular. De manera que los pacientes eran más parecidos a, este tipo de individuos, lo cual no invalida los resultados del estudio, pero sí si limita la generalización de los resultados obtenidos hacia otros grupos étnicos y raciales. Los individuos de raza china, guardan diferencias importantes con relación a los de raza caucásica en cuanto a la incidencia de ictus en general. Por ejemplo, este estudio de Huang y colaboradores, publicado en la Gaceta Médica Stroke de 1990, reporta una incidencia incrementada de hematoma intraparenquimatoso en individuos de raza china, en una proporción que duplica la incidencia en pacientes de raza caucásica. Adicionalmente, el volumen promedio del hematoma intraparenquimatoso en la población estudiada, se corresponde más con una afectación mucho más modesta, en comparación con el escenario planteado en mi exposición inicial. Lo cual, nuevamente, no invalida los resultados del estudio, pero requiere de interpretarlos en el contexto clínico que corresponde, y no necesariamente pueden ser generalizados con facilidad. En el estudio Interact 2, efectivamente el grupo de pacientes tratados de manera intensiva obtuvo un descenso estadísticamente significativo durante el periodo de intervención, en comparación con los pacientes sometidos a tratamiento conservador. A esto quisiera acotar que, el descenso de la presión arterial se produjo a expensas de la administración de medicamentos que no están siquiera disponibles en Norteamérica, como se muestra en esta tabla. Vista aquí en aumento, donde se observa el uso predominante de urapidilo un antagonista de los receptores alfa-adrenérgicos. Otros medicamentos pudieran no estar disponibles, a su vez, en distintos lugares del mundo. Los investigadores también reportaron diferencias en la tasa de descontinuación del tratamiento en curso, vista aquí en el extremo inferior de la tabla. Aquí ampliado, donde se observa que, a un número significativamente mayor de pacientes asignados a recibir tratamiento intensificado les fue descontinuada la intervención terapéutica, por razones que no fueron reportadas en la publicación. Aunque los investigadores comunicaron que el tratamiento intensificado fue seguro, no aclararon las razones para este hallazgo en particular. Pero aunque se produjo, y se sostuvo una reducción significativa de la presión arterial. Ello no condujo a una diferencia significativa en cuanto al pronóstico neurológico, y la mortalidad. Mas sin embargo, se observó una tendencia hacia la mejoría, que no tuvo significancia estadística alguna. Un hallazgo que fue consistente con todos los subgrupos de pacientes incluidos en el estudio. A su vez, se observó un efecto claramente positivo, y estadísticamente significativo, con relación al efecto del tratamiento intensificado sobre el pronóstico neurológico, reflejado por un cambio hacia la mejoría en la proporción de pacientes, que finalizaron el estudio en cada valor ordinal del puntaje de la escala modificada de ranking. Y si la reducción absoluta de las cifras arteriales no induce una disminución significativa del volumen del hematoma intracerebral, como lo demostró el estudio Interact 1, que explica, entonces, los efectos beneficiosos del tratamiento intensificado, observados en el análisis secundario de eficacia del estudio Interact 2. Los investigadores especularon que, no son las cifras de presión arterial per se, sino la variabilidad de la presión arterial en la fase aguda del ictus hemorrágico, lo que determina el pronóstico neurológico resultante. Por ello, analizaron nuevamente los datos obtenidos del estudio Interact 2, y publicaron sus conclusiones en la edición de febrero 13 de 2014 en la Gaceta Lancet Neurology. En este subanálisis se demostró que, efectivamente, la variabilidad de la presión arterial durante la fase aguda del ictus, fue responsable de un peor pronóstico neurológico en individuos con ictus hemorrágico agudo, y que cuanto mayor es la fluctuación de la presión arterial sistólica hacia el alza, peor es el pronóstico, llegando a duplicar el riesgo en los casos más severos de hipertensión. De tal manera que, de las conclusiones derivadas de los estudios Interact. Se desprenden dos conclusiones naturales. La primera es que, no existe necesidad alguna de reducir la presión arterial durante la fase aguda del ictus hemorrágico. Habría que tratar a 30 pacientes de manera consecutiva, para poder evitar un solo episodio de defunción o de progresión a discapacidad severa en un solo individuo, lo cual se encuentra por debajo del umbral estimado como clínicamente relevante, para prevención de eventos cardiovasculares, que habitualmente se sitúa en 50 eventos por cada mil pacientes tratados. Y, por otra parte, si se decide intentar la reducción intensificada de la presión arterial en pacientes con ictus hemorrágico agudo, esto se puede lograr con seguridad, probado que el volumen del hematoma sea modesto y localizado en las estructuras profundas del cerebro. De hecho, para poder inducir un solo efecto del con esta estrategia de tratamiento, Habría que tratar consecutivamente a casi 800 pacientes. Más aún, hay evidencia limitada de que esta estrategia de tratamiento pudiera ser adecuada para reducir la progresión hacia algún grado de discapacidad moderada. Mientras tanto, otros investigadores intentan reproducir los resultados del estudio e en otros grupos poblacionales, utilizando estrategias un tanto diferentes, en la espera de obtener otro tipo de resultados. Tal es el caso del estudio ATAS-2, que en efecto posee un diseño muy similar al estudio Interact-2, pero reclutando a pacientes norteamericanos, y utilizando nicardipina como agente antihipertensivo primario, para tratar la elevación aguda de la presión arterial en pacientes con ictus hemorrágico. De tal manera que, en el caso de la reducción rápida de la presión arterial en pacientes con ictus hemorrágico, el problema no lo constituye el problema per se, sino la actitud que decidamos asumir frente al problema. Hasta tanto no se disponga de mayor información científica, no resulta justificado intentar el descenso intensivo de la presión arterial, aunque puede realizarse de manera segura si las circunstancias así lo requieren. Soy Cruz Rincón